Matemáticas aplicadas para la vida, porque tu vida es nuestro proyecto. Unidad 3. Perímetros. Reglas de 3 simple, directa e inversa. Hola amigos, mi papito Gustavo me pidió el favor de ir a la ferretería a comprar el alambre de púas para encerrar el lote. Él desea que coloquemos cuatro líneas de alambre. Debemos recordar que en la unidad anterior consultamos en Mercado Libre y el costo de cada rollo de alambre de 400 metros es de 114.668 pesos. También debemos recordar que convertimos las unidades para saber de forma unificada las medidas en metros de todos los lados del lote. Con estos datos podemos saber cuál es el perímetro de dicho lote. Te explico mejor qué es un perímetro. Se dice que un perímetro es la línea o conjunto de líneas que forman el contorno de una superficie o una figura. Por esto, vamos a ver cómo se calcula el perímetro de algunas figuras planas. Entre ellas tenemos el cuadrado. El cuadrado tiene todos sus lados iguales, por eso el perímetro es la suma de todos sus lados. Lado, más lado, más lado, más lado. Luego encontramos el rectángulo, que es una figura geométrica de cuatro lados de dos longitudes distintas, por esto el perímetro se halla sumando su base dos veces más su altura dos veces. También tenemos el triángulo. Para calcular su perímetro debemos sumar sus tres lados A más B más C. Luego encontramos un paralelogramo que es una figura plana, exactamente un polígono compuesto por cuatro lados, cuyos lados opuestos son paralelos entre sí. Aunque el cuadrado y el rectángulo también lo son, en este caso hablamos de un tipo no rectángulo. Se calcula su perímetro sumando sus lados A dos veces y sus lados B dos veces, A más A más B más B. También tenemos el trapecio. Para calcular su perímetro debemos sumar los lados A más C y sus bases, base menor B y base mayor B. El perímetro del círculo es muy fácil de calcular, solo multiplicamos dos por el valor de pi, que es una constante equivalente a 3.1416 y lo multiplicamos por el radio, que es el valor de cualquier segmento que une el centro a cualquier punto de dicha circunferencia. Por último, encontramos nuestro lote. Aquí tendremos que sumar entonces todos los lados que previamente convertimos a metros. En este caso, decimos que el perímetro de nuestro lote es igual a la suma de todos los lados, lo cual equivale a... 2.262 metros. Pero aún no sabemos cuántos rollos de alambre necesitamos. Para esto los invito a que aprendamos a utilizar un truco que me enseñó mi papá. Se llama la regla de tres. En este caso vamos a utilizar una fórmula de la regla de tres simple con proporcionalidad directa. Esta fórmula la aplicaremos cuando una magnitud aumenta y la otra también aumenta y viceversa. Esto quiere decir que si disminuye, la otra también disminuye. Para entenderlo mejor vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Al llegar a Inidia me regalaron un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros en la realidad. Hoy queremos ir al balneario El Coco, que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra entonces este balneario? Entonces, haciendo un análisis de la fórmula, siempre ubicamos la equivalencia conocida en la posición de A y B. Luego colocamos en C el valor del cual encontramos la equivalencia desconocida, en este caso X. Multiplicamos en cruz B por C y lo dividimos en A. En este caso tenemos entonces, en el mapa, 5 centímetros corresponden a 600 metros en la realidad. Entonces, 8 centímetros en el mapa, ¿a qué distancia corresponden? Para encontrar X multiplicamos 600 por 8 y lo dividimos en 5. El resultado es 960 metros. La distancia que tendremos que recorrer desde el hotel al balneario es de 960 metros. A más centímetros en el mapa, más metros en la realidad. Ahora, vamos a ver cómo aplicar la regla de 3 en casos de proporcionalidad inversa. Esto quiere decir, cuando aumenta una magnitud, disminuye la otra y viceversa. En este caso, lo entendemos mejor por medio de un ejemplo. Ayer, dos camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén El Garcero. Hoy, tres camiones iguales a los de ayer, tendrán que hacer seis viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén El Garcero a la alcaldía de Inírida. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Bueno. Volvemos a analizar la fórmula y vemos que la multiplicación es diferente. Colocamos los datos de la correspondencia pero multiplicamos no en cruz, en este caso A por B dividido en C. Entonces el planteamiento de nuestro ejercicio quedaría así. Tres camiones llevaron la mercancía hoy en seis viajes. Con dos camiones el día de ayer, ¿en cuántos viajes lo hicieron? En este caso tomamos tres camiones por seis viajes y lo dividimos en dos camiones. Como resultado, vemos que ayer les tocó que hacer nueve viajes. A menos camiones, más viajes. Amigos, ahora estamos listos para realizar el cálculo de nuestros rollos de alambre de púa. Entonces, tenemos 2262 metros en ese el perímetro de nuestro lote. Esto quiere decir una línea de alambre. Pero mi papá desea colocar, recuerden, cuatro líneas de alambre. Por tanto, 2262 por 4 nos da un total de 9048 metros de alambre de púa. Aplicando la regla de 3, decimos que si un rollo de alambre tiene 400 metros de alambre, ¿cuántos rollos de alambre de púa necesitamos para 9048 metros? Entonces, multiplicamos 1 por los 9048 metros y lo dividimos en 400 metros. El total es 22.62 rollos de alambre de púa, pero como estamos comprando por rollos, aproximamos a 23 rollos de alambre de púa, no sobran unos metros de alambre de reserva, entonces amigos multiplicamos los 23 rollos de alambre por 114.668 por cada rollo, le debo pedir a mi papá 2.637.364 pesos para comprar los rollos de alambre de púa. Bueno. Le pediremos 2.700.000 pesos para lo del transporte de los rollos y lógico, para mis chocolatinas y refrigerio. Recuerda desarrollar el taller que está planteado dentro de esta misma unidad.